Buenas tardes, pero buenas, hola a todos chicos, eh, bueno nada, de nuevo gracias por estar allí, disculpen por habernos perdido la semana pasada, tampoco vi, estoy revisando de nuevo, el clásico, a ver si me perdí algo, pero creo que no es el caso. nada, pues como cada tarde del sábado les pregunto ya a ustedes, cuéntenme alguna pregunta, alguna duda. Eh, aquí vamos un poco acumulados. Eh, ustedes vieron haber visto la clase de, de Juan. Juan es un profesor de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, en Colombia. Y, y después, eh, sobre todo, él estaba hablando de Python y los notebooks. Me parece una, una clase bastante interactiva. Eh, y después lo que les mandé yo hace un par de días fue una conversación acerca de containers, de contenedores. ¿Qué significa que son? Sobre todo, creo que hice un hincapié bastante sobre. Sobre qué son respecto a las máquinas virtuales. Me parece... Eh, ambos temas son obviamente importantes por, por, por dos razones muy distintas. El lenguaje de programación. Y la otra es que los containers ustedes se los van a encontrar eh, muy a menudo. Muy, muy a menudo. Es una cosa que se está convirtiendo eh, en un estándar industrial también. En un protocolo normal. Creo que eso es una redundancia. En un protocolo para, para hacer ambientes de, de, no de programación, ambientes computacionales en general. Entonces me parecía que, que era un tema súper pertinente que ustedes, aunque no lo toquemos mucho de manera práctica, tengan una idea de qué son, tengan una idea de cómo trabajan y, y cómo no, se, no son un reemplazo a las máquinas virtuales, sino cómo son un una herramienta distinta que en algunos casos uno puede solapar digamos las funciones quiere decir hay casos en el que eh, en el que uno o lo otro da lo mismo en términos de lo que hay que hacerse entonces bueno puede uno decidirse por el container porque es más liviano porque es más fácil etcétera pero en gran medida son herramientas eh, distintas pero si ustedes insisto vieron el video se dan cuenta que todas estas compañías, IBM, Microsoft, Google, etcétera siempre plantean en su documentación cuál es la diferencia entre una máquina virtual y, y un container. Y creo que viene dado de ese mismo eh, debate, que no debería por qué haberlo, pero parecerlo hay, en que una cosa reemplaza a la otra. Eh, pues dicho esto, para no seguir yo diciendo lo que yo ya, quizás ustedes ya vieron, pues les pregunto, vamos a aceptar a esta otra persona, cómo van, qué han visto, qué han entendido, qué problemas han tenido, o alguna pregunta de lo que hayan hecho hasta ahora, y, y bueno, nada, y quieran conversar sobre ello. Buenas, señora Arturo. Este, yo lo, como ya lo instalé y eso, es el, la máquina virtual, pero no sabía cuál es la clave o algo por el estilo, porque pedía clave el usuario para entrar. Entonces, por ahí voy yo. Bueno, la clave, esa está en la documentación. La clave es root para todo. O sea, donde sea que le pida una clave, es root. Y está ahí. Eh, vamos a ponerlo. Root, todo en minúscula, R-O-O-T. -O -O oh, okay. eh, ah, eh, Vamos a ver si estoy yo... Eh, insisto, creo que en los deseos de la, de la introducción está... Eh, ahora... Sí, creo que no está aquí. Pero sí, es R O minúscula T. Ok. Bueno, eso. ¿Para solamente. qué lo necesitaba? Disculpa. No, bueno, es para, de para, para hacer entrar. Ritmos. Sí, sí, para entrar. Ok. Sí. Eso, por ahí lo escriban también en el chat. Es, es esa. Pero me parece que está, o sea, no lo digo como, como en áreas de decir Lorenzo, debía haberlo sabido, no, pero me preocupa que no lo haya dicho yo en ninguna parte, pero creo que está en el video mismo, creo que lo mencioné varias veces. Eh, aunque aquí en la documentación también la voy a, la voy a actualizar. Pero gracias, sí, esa es... Entonces, como, le, como explicaba también Juan y me explicaba yo, todas estas cosas que ustedes quieren, que se les muestran las pueden hacer dentro de la máquina virtual. Eh, es decir, usándola como, como su servidor privado para, para trabajar en Jupyter Notebooks. Eh, yo insisto insistiré en términos de máquina virtual eh, y de container, etcétera, no es. Simplemente un modo de que uno diga, ah, bueno, pero si me lo instalo yo mismo, ¿para qué necesito estas dos cosas? Es más un asunto de cómo se hace en la vida real estas cosas. La vida real, la gente que trabaja para este tipo de compañías, bueno, ellos, usualmente uno incluso recibe una computadora de, de la institución. De hecho, la computadora que estoy usando ahora mismo es de mi institución. El día que me vaya, pues la tendré que regresar. Eh, así como lo he hecho un montón de veces. Y una de las cosas que insisto es que rara vez uno usa su propia máquina para hacer este tipo de cosas. No es una cuestión de que como puedo, lo hago. Es una cuestión de cómo hago yo usando estas herramientas porque lo más seguro es que ese ambiente lo tenga que reproducir en otra parte. Y no solamente uno, sino varios al mismo tiempo. Insisto, en la, en la vida real uno maneja dos o tres cosas al mismo tiempo y tener este tipo de herramientas es muy útil, como un pequeño laboratorio para trabajar para destruir y para recrear cuantas veces haga falta. A ver dónde está esto mientras... Espero que ustedes me pregunten algo más. Voy a buscar... Y lo, lo otro, aprovechando que no no, no miro, no, no, no preguntan, solo quería saber cómo... Eh, quería saber si había llegado el pull request o la, la... Yo hice uno, entonces quería saber en el GitHub si, si había visto o si lo hice mal. Pues, francamente, hice. seguro vi alguno a principios de semana. Sí. Debe ser ese. Voy a ir ahora mismo y lo revisamos. Disculpa que no, lo, no volví a ellos aquí. Tópicos de computación. Eh, pull request hay cinco. Vamos a manejarlos aquí en vivo mientras tanto. Primero está uno de Miguel. Lorenzo, estás ahí, Hernán. Ah, sí. Y otros es con nombres amigo. más exóticos. Eh, déjame ver tarea. Voy a empezar como llegaron. Uh -huh. El eh, tuyo está de segundo. Aquí, primera tarea, delete. Eh, hay un Miguel SK de Kilo. Vamos a aceptarlo así como viene. A ver cómo nos da. Debería yo compartir pantalla, disculpen, chicos. Compartir um, pantalla. Este que está acá. Creo que compartí el proceso correcto. Deberían estar viendo un montón de tabs, pero entre todas ellas, el GitHub, con el merge de Miguel. No, disculpen. Acá. Voy a hacer esto un poquito más grande. Voy a cerrar esto también. Mil cosas salieron hoy. Vamos a que me recuerde más tarde. Disculpen, chicos, que tengo bastantes. ¿Y aquí, ¿dónde se me fue el GitLab? Acá. Mm, perfecto. El... Ok, ahí está. Voy a aceptar otro aquí. un request. Voy a ir con el tuyo, Lorenzo. Aquí eh, aquí no hay nada. Bueno, no me diré, sí si hay... Hay un create intro, pero me preocupa que no hay un folder. Eh, pero sí cree, se supone ah, que crea un está. folder con el nombre sí, mío. Con el nombre tuyo, perfecto. Sí. Este, nada, ¿lo aceptamos? Si quieres, como siguiente ejercicio, uh, cambia tu nombre por el nombre del usuario, que veo que es distinto. <coughs> Pero déjame aceptarlo y después lo hace. Entonces, así te da la chance de hacer un fetch, o sea, de tomar los cambios y de cambiar el, el nombre del folder por el del, del usuario. Ah, poner el nombre exacto, igual al Al del usuario dos. de GitHub. Oh, okay. eh, ya va. Me regresé para donde no era. Déjame, déjame aceptarlo y... Ya va a que llegue a más gente. Hola, hola. Confirmo y ahí debe estar. Voy a seguir aquí con los pulls. También hay un Hernán 11695. Readme, readme, file change. Eh, no sé muy bien qué pasó aquí. Ahí, en el Readme cambiaste algo que no debería. No sé si el Hernán correspondiente me está viendo ahora pero aquí está cambiado el ritmo que es el ritmo de todos y después hay una prueba que dice folder entonces lo que puedo hacer aquí es en la conversación decir eh, eh, el folder Oops. ¿Qué pasa? Ok. Folder llamado folder... Entonces, en este caso, no lo acepto, sino espero que se cree otro. Lo que Hernán puede hacer aquí es sencillamente crear este, este folder como lo hizo. Ah, disculpe, Este no, porque esto es un cambio. Como les digo, la de la izquierda es siempre el antes y el de la derecha después. Allí se agregaron tres líneas al archivo README y después un folder y dentro del archivo. Que, digamos, esta parte está bien, pero el folder se llama folder. Eh, entonces yo regreso acá. No me diga que, Aquí está. Y dejamos este aquí así. Eh, digamos de nuevo acá. Hay otro, Hernán, pero en este caso es hj Archivos cambiados. Muchachos, insisto, estoy haciendo esto en vivo porque... Esperando que ustedes me pregunten algo. Así que interrúmpanme, por favor. Hay un archivo cambiado. Ah, creo que Hernán sencillamente estaba cambiando. Sí, me acuerdo. Creo que este era en el que había un archivo dentro de su folder. Todo bien. Pero entonces el archivo tenía unos espacios. Como le digo, la idea es no tener espacios en los nombres para evitar problemas, sobre todo porque a Linux no le gustan los espacios. Y les puede, les puede traer problemas. Entonces es mejor evitarlo. No es, que no, no es que no se pueda, sino que no se debe. Es la palabra correcta. Eh, ok, regreso acá a la conversación. Y aceptamos este. Y me queda uno solo. Y yo creo que este ya lo había hecho. Me va a decir que sí. quitar espacios en el archivo, si esto está correcto. Pero esto ya había pasado. Ya va, ¿Qué pasó entonces aquí? Ah, Julio. Este ya lo había visto. Eh, en el caso de Julio, lo mismo. Un archivo con su... Perfecto estamos por acá y si volvemos aquí pues una vez más tenemos una serie de folders cada uno debe ser el nombre del usuario y el ritmo que no debió haber cambiado chévere no hay más más aquí cuénteme chicos alguna otra Cosa. Pues, uh, a mí me gustó el video de la última semana de Python. Lo usé para repasar un montón de cosas. Qué bueno. Nada más que yo no usé el, la virtual machine, sino que usé el Conda que tengo instalado en mi computadora. O sea, repas, los mismos códigos que él hacía. Lo único que quiero preguntar es, los notebooks que él abre en el video están en el sitio de la Conda Physics. Yo entré al sitio ahí para ver de qué se trataba y intenté buscar algunas cosas. ¿Lo conseguiste? Eh, sí pude ver algunas cosas, pero no en detalle. Si nos vamos aquí a la link que les posteé en el Classroom, eh, hay una cosa que dice materiales de apoyo. Y Ajá, estos links son los, que... son los mismos notebooks. Quizás, obviamente, quizás, porque no recuerdo hoy exactamente, quizás Juan hizo un poco más con respecto a los notebooks, puede ser. Pero esto que estás aquí, eh, eh, algunos de ellos son el, el HTML de los, de los notebooks. Claro, aquí, aquí no hay salidas, si te das cuenta, no hay... ¿Cómo se llama? Es como el notebook sin haberlo corrido. Porque si okay. ves aquí a la extrema izquierda, ahí la celda no está ejecutada, que es el corchete sin nada por dentro. Eso en, en Jupyter te da a entender que esta celda está por ejecutarse. Entonces aquí Juan lo que hizo fue guardar los notebooks para obviamente compartirlo con los estudiantes, pero no están ejecutadas las celdas. No sé si eso... Pero como te digo, aquí, aquí están... Est varios de estos estos links y otros son cosas extras que él eh, bueno que, que lo llama diligentemente eso él hizo Oye, dime. un gran diagnóstico para poder bueno aprendí un montón de cosas por ejemplo no es lo mismo Jupyter you Notebook Jupyter Hub Jupyter Lab son tres cosas distintas se usan cosas diferentes a pesar de que están en conda claro sí esa, esas cositas así, detalles así, él enseñó lo otro. Que, ¿Cuál sería el, la interfaz más, más apropiada? A algunos le gusta el Spider, otros el Visual Code. Él, se, él, él trabaja con, directamente con la terminal. A él, me acuerdo de él. Hola, disculpa, te perdí por un segundo. Terminar. Con la terminal, sí. Sí, en este caso, por ejemplo. Eh, todos estos comandos que aparecen acá, bueno, de hecho, que ya lo usa Anaconda, porque en, él da clases de esto en, en la universidad. Y bueno, es, estas cosas que uno escribe dentro de las celdas de Notebook van, o mejor dicho, bien pueden ejecutarse sin ningún problema acá. ¿sí? Quizás desde el punto de vista, cuando ya empiezas a usar, eh, que si, Mapplot, que si, cosas en las que necesites gráfico. ¿Sí? Eh, no es que no te lo pueda producir Pero quizás necesite una canvas Como se llama esto, una, una ventana nueva Mientras que en el notebook pues Tú lo tú tienes como parte del output no Pero en el caso de Python eh, En principio Tú puedes ejecutar todo esto Como un script de Python O copiar Como un script de Python quiero decir Uno puede guardar <coughs> Perdón Línea por línea o todas las líneas, perdón, en un script y decir Python, nombre del script, .py y se van a ejecutar una por una haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? El asunto de, en el caso de Python y los notebooks, cuando es Python puro, una vez más, aquí en este ejemplo que tengo abierto, aquí no hay ningún import, por ejemplo. ¿no? Eh, en, en, una vez más, en teoría, el 100% de las líneas que uno escribe en un notebook se pueden trasladar a la terminal sin ningún problema. O sea, que terminal quiere decir que ustedes escriban Python en donde sea que lo tengan instalado, ya sea en la máquina virtual o ya sea como tú en, en Anaconda, porque lo tienes en casa, en local, y después ejecutarlo. De hecho, son las mismas, es la misma cosa. Aquí aparece int y los corcheticos. O es sea, una cosa que nació del de esa misma interfaz. Lo que, lo que provee el notebook es esa flexibilidad, de además de hacerlo reproducirlo en el sentido de que yo lo tengo escrito ahí, que tú, cualquiera de ustedes me puede responder sí, pero igual lo puedo escribir en un script. Totalmente de acuerdo, pero el, el notebook además te permite conservar el output en el mismo sitio. Y bueno, toda la yo, parte... Yo tengo, dime. Tengo una duda respecto a eso. Eh, por ejemplo, si yo quisiera migrar todo lo que tengo en un, uh, en un notebook hacia un script, ¿cómo lo podría hacer así fácilmente? Porque sí me ha tocado que yo trabajo con Jupyter Notebook, pero mis compañeros, por ejemplo, trabajan con, con Python desde que lo ejecutan en la terminal. Uh -huh. yo puedo pasarles un código y no tienen instalado una conta no tienen instalado Jupyter, sino que solo Python, Python 3. Entonces, ¿cómo, cómo migrarlos rápidamente? Porque me ha tocado solo copiar y pegar, copiar y pegar. todo. Bueno, script. exacto. Sí, sí. Entiendo totalmente? ¿Cómo ir, entonces? Eh, hay, una, hay una manera de importar. Si ustedes, por ejemplo, déjame ver si lo puedo conseguir aquí, si no me abro mi propio Jupyter. Pero si ustedes eh, tienen un... Vamos a abrir un nuevo mío acá, de esto que está en este repositorio. Voy a agarrar esto que está aquí. Y si lo pego acá. Como lento estoy. Eh, no estoy seguro si por aquí se puede, pero en el Júpiter seguro. Si no lo abro en Júpiter. Eh, estoy abriendo uno de estos random. ¿Y esto por qué no me lo muestra? Interesante. No le gusta. Entonces déjame, dame un segundo, vamos a um, a ver en esta computadora. Voy a ir una terminal aquí. Lo que quiero hacer es sencillamente mostrarte algo que tú puedes hacer ya. Si tú te bajas a la esquina de derecha, izquierda, perdón, arriba del Jupyter, y cuando le dices dobla o descargar, allí te va a aparecer descargar como punto notebook no me acuerdo la extensión ahorita, N, B, P, A, algo, descargar como script, ¿sí? ¿Lo viste? Descargar.py. Eh, entonces, ahí hay una opción de descargarlo exactamente como tú lo quieres, que es un script. Entonces, ¿qué va a descargar? Las líneas ejecutables, pues, como están, tal y como están, una tras de otra en la celda, y aquello que escribiste como comentarios, pues, como comentarios, es decir, empezando por, un, por una almohadilla, por un numeral. Pero lo contrario, si sí habría que hacerlo manual, va eh, poner los bloques de código que no quieren en las respectivas. Eh, Seguro, eh, seguro debe haber una manera de hacer, o sea, lo que quiero decir es, seguro alguien se inventó ya una manera, Julio, de hacerlo más o menos automático, pero no la conozco. O sea, en principio lo que tú dices sería así, pero si nos sentamos 15 minutos en Internet, seguro alguien ya dijo cómo pasar de Python a Node y te hace cada línea del script a una celda de Python seguro, y estoy espera. casi convencido de que alguien lo ha hecho, nunca lo he visto, pero estoy convencido de que ya existirá, pero en principio naturalmente sería, eh, perdón, pasar cada línea a, a, a notebook la otra cosa es, en JupyterLab y disculpen que aún no he abierto el Jupyter en JupyterLab han sumado varias uh, funcionalidades, entonces una puede ser que tú puedas importar un punto .py y te lo permitas, te lo re. En inglés, en render, te lo, te lo muestre como notebook. Pero no estoy seguro. Pero la, el camino contrario, sí, de notebook a script es. doblan, descargar como como.py. Son dos segundos. De eso sí estoy seguro. De la, el camino contrario. Dime. Eh, es que. Mm. Bueno, también, también me sucedió una vez que yo ya tenía unos scripts y, y me tocaba y uso normalmente Linux o un, un, una versión de Ubuntu. Y estoy en mi computadora, estoy en Windows y quería abrir el, el, el punto, el Jupyter para poder hacerle unos cambios. Eh, nada más a unas líneas, no le iba a correr. Pero el RDGS, es como no lo exporté como punto Py, el Jupyter al abrirlo no tenía instalado Jupyter en, en mi computadora de, en Windows. Abrí, claro, formato en que, JSON, Julio, que bien. te interrumpa, no te, Julio es, no te entendí. De, ¿Qué estabas de hacer, perdón? Tenías en Jupyter. En Jupyter lo tengo instalado solo en Ubuntu. Ajá. No en Windows. Perfecto. Cuando lo quería abrir en Windows el mismo cuaderno, uh -huh. no tenía Jupyter instalado. No claro. lo, no podía abrir ni nada. Claro. Me lo en un formato JSON, más bien, el, la, la interfaz absolutamente. Desde sí. de ahí, desde de, el cuaderno externamente, no ¿cómo se podría así exportar a que me lo tire forma, en un formato de script? No, no, o sea, insisto, debe haber por ahí alguna herramienta, pero, pero es como que tú me preguntes, si yo tengo un, Google, uh, un punto Microsoft Docs, y no tengo, Google, uh, no tengo Docs, no tengo Word, ¿cómo lo llevo a Keynote? Exactamente la misma analogía. Lo que quiero decir es que Tienes que tener un software que te lo permita mostrar. Entonces si yo te mando un punto .doc de Microsoft, y tú me dices, mira Arturo, yo no tengo, de hecho yo, yes, yo no tengo Word, y más de una persona me manda, tengo el mismo problema. ¿Cómo hago? Este, y lo que hago es que lo exporto a Google Docs, porque Google Docs tiene la funcionalidad de hacer render de, de un punto .doc. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tratando de responder a tu pregunta Es que si tú tienes un archivo de un programa en específico Y no tienes el programa en específico Usualmente es complicado sí, seguro, seguro hay herramientas para, eh, para verlo Pero lo que tú has dicho es correcto La diferencia con el, Google Doc, eh, sí, con el Google Doc O con un documento de Microsoft Es que son documentos muy ricos O sea en, eh, eh, Por lo menos la Mac Te trata de mostrar una vista previa Y te muestra puro las líneas o sea, en el caso en el que tú te encuentres en una situación en la que... Ajá, tú acabas de mencionarlo. Yo tengo puro el JSON file. Eh, ¿Qué hago yo con eso? Bueno, uno puede ver las líneas. Es lo, es lo que te podía decir. Pero usualmente vas a necesitar una manera de hacer el render. La manera... Eh, no sé si están... Ustedes, ustedes están viendo mi browser, ¿verdad? Justo aquí en un plot, aquí en un gráfico. nótese que lo que yo hice es... Eh, eh, claro, esto vive en línea. Pero lo que yo suelo hacer es que, eh, si yo me voy al comienzo, yo tengo notebooks, notebook, por ejemplo, los que uso en Atlas, están en un Jupyter Hub. Eh, en esta computadora en particular, donde suelo dar clases, no tengo la máquina virtual porque no la puedo correr. Eh, entonces yo lo que hago es, copio este repositorio y me voy a una página que se llama mv, de burro, viewer. Y en Viewer lo que me permite es hacer ese render de notebooks que están en línea. Entonces es. Aquí yo puedo navegar los notebooks. No los puedo correr. ¿Sí? Pero los puedo visualizar. Eh, y, se llama, y se llama así. Si lo tienes en local, sí. Si, eh, una vez más. Si buscamos por internet, seguro conseguimos a alguien que hizo un convertidor de JupyterHub a, Jupyter, a Python usando la terminal. Pero vas a tener que instalarte una librería eh, en, la, en la computadora. Pero insisto, eh, eh, ocurre lo mismo que si yo te mando un punto Keynote y te dice, mira Arturo, pero yo no tengo más, ¿qué hago yo con esto? Eh, es cuestión de que el software viene, a ta, a, a, a, la extensión okay. viene asociada a un software en particular. Estoy buscando el chat de... Disculpe. Uh, el, para pegarles esto. Este MV Viewer es bastante, insisto, útil porque me permite hacer el render, hacer la visualización de notebooks que están en línea. Entonces yo no, no te contesto totalmente la pregunta, pero al menos te doy media solución. Si tienes un notebook en línea, ya sea en un repositorio, en GitLab, en GitHub, no tiene que estar only, no tiene que estar solo en GitHub, sino en otro repositorio y es accesible a través de internet tú lo puedes pegar en esa página y te lo muestra. Entonces, también puede ser muy útil para explorar notebook aun cuando yo no tenga Jupyter donde correrlo. A veces también suceden que los notebooks vienen, la ventana, que a veces los notebooks vienen en kernels o mejor dicho, necesitan kernels que yo no tengo. Recuerden que Jupyter me, es tan útil para mí como los kernels que yo tengo. si yo tengo un kernel nada más de python y de allí por ejemplo de la máquina virtual en la máquina virtual hay un kernel de python 2 un kernel de python 3 un kernel de root en c++ y creo que un kernel de bash ¿sí? Si yo les comparto a ustedes un Jupyter Notebook con un kernel de bash, que sería como digamos el más simple de todo, que no son más que comandos de, de, de la terminal, pero en la instalación que ustedes no tienen, perdón, la instalación que ustedes tienen, no tienen el kernel de bash, no pueden ejecutar ese notebook. Hay que recordar también esa parte. Voy a hacer aquí. Hola, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Y también estuve como hermano eh, tratando de seguir el, las, los eh, ejercicios que estaban haciendo en el en video <coughs> utilizando el, el Jupiter. Era uh -huh. la primera vez que lo utilizaba y me pareció bastante bastante amigable pues, con lo, sí. comparado con lo que había hecho antes. Eh, solo me quedó la duda cuando él hace en el video está mencionando a los alumnos que utilizan el Jupiter Hub Y cuando yo intenté ingresar, pues a través de, la, de los enlaces que daba, pues piden una clave. Claro, no sé si no tendremos acceso a eso o no, no. solamente va a ser para los sí, sí, no. Ahí me disculpan, claro, no lo, como le dije, cualquier cosa referencia directa a recursos de la conca. Pues la idea es que ustedes hagan el uso de la máquina virtual. En ese caso ustedes no van a ver ninguna diferencia. O sea, el Jupyter Hub es sencillamente una instalación de Jupyter en otra computadora. Entonces sí, no, no, no, no es que les pueda ayudar claves a, a Jupyter Hub, pero lo que se van a encontrar allá, que se, si yo se los puedo mostrar aquí mismo. A ver, Jupyter, no me acuerdo cómo llega ahora acá. Con eso tengo algún inconveniente. En el caso de la máquina virtual... La logré instalar y todo, pero uh -huh. no la logro correr. Se queda se queda como congelada, pues no puedo utilizarlo. Lo que hice fue, igual, utilizar la versión de Anaconda que tenía, que pude descargar. Pero, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Será una limitación de la máquina, bueno, quieres decir? O? En mi caso creo que sí, es una limitación de la, de la computadora. Okay. Ya va a ser necesario alguna alguna reparación. Uh -huh. Yo hice lo, eh, lo que le mencioné la última vez. Solo le dejé una memoria, un, un, un mega de memoria RAM y tres al sistema. La minimicé, le quité gráficos y todo. Y puedo abrir el navegador tranquilamente en la computadora. Le que bueno. quitarle un montón de cosas. Tienes que quitarle memoria de gráficos. Tienes que quitarle... Porque cuando lo emulas, te vas, le das, al principio le das como... Por ejemplo, si yo tengo cuatro... Le va a dar tres a la máquina virtual sí. y uno al sistema. Por eso, cuando yo intentaba correr el, el navegador, se ponía lento, no tenía memoria suficiente. Entonces, lo que hice fue invertirlo: darle una a la máquina virtual y tres a la, a la máquina mía. Y ahí sí, corre tranquilo, sin ningún problema. Sí, sí, creo que la máquina, bueno, creo que no, ahora ustedes me lo confirman. La máquina virtual eh, exige un poco más de lo que muchas computadoras tienen y la idea es bajarle, creo que lo, la, la, la primera cosa y usualmente la única que hace falta es, es disminuir la cantidad de RAM que, que, que pide porque una vez más, ustedes están usando la máquina virtual como un pequeño servidor ¿sí? entonces ustedes no se conectan a la máquina ustedes no se meten, digámoslo así, a la máquina virtual claro que la pueden ver si quieren, ¿no? el cuadrito con Ubuntu, pero como les digo yo en los videos, minimicen eso y sencillamente usen el browser eh, como viene. Pero sí, este, eh, en términos de RAM creo que pide más de lo que ahora que me estoy dando cuenta, muchos de ustedes eh, les da, los tienen limitados, digámoslo así. Pero una vez más, volviendo al asunto del Hub, que ahora ni, ni siquiera yo mismo lo consigo, porque yo cuando doy clases no lo uso, eh, no van a conseguir, de hecho, el Jupyter Hub de la Conga, claro, si les permite correr no notebook, usted me dirá, bueno, pero si la máquina virtual no me, me está cogiendo muchos recursos, pero en el Jupyter Hub de la Conga, creo que la cantidad de kernels son menos, eh, aunque claro, para los ejercicios de Juan, pues es uno a uno, exactamente lo mismo. Pero es exactamente la misma interfaz, exactamente. Es esto, es esto. Porque es como un binder aquí. Eh, y ahora que esto sí me abrió, vamos a ver uno de estos Python. Eh, disculpen que me conecte algo, que conecto esto con algo que estaba diciendo antes, pero quiero que lo vean aquí. Si ustedes se van a descargar, hay un montón de opciones. Y una de ellas es esta, .py. Entonces este notebook, que tiene sus líneas y tiene su output, yo lo puedo descargar como .py. y eh, Bueno, vamos a salvarlo acá. Vamos a ver si lo puedo visualizar aquí mismo. Uh, no, entonces déjame... Descompartir y compartir, así lo pueden ver ustedes como queda, el que no lo haya visto antes. ¿Y qué me lo hizo? Ya, disculpen, creo que me traje el, el, la ventana equivocada. No, aquí está. para a confundirnos. Ah, volví a sacar el que no era. A ver, ven ustedes mi... Editor de Atom, disculpe. Sí, sí, se ve. Entonces, sí. ve aquí, aquí como se dan cuenta, a esta ventana acá, este es el import de eso. Y lo que te hace es algo muy sencillo, básicamente lo mismo que tú harías a mano. Lo que es comentario o lo que es markdown, lo pone como comentario y lo que no, pues es una celda ejecutable. Entonces, exactamente este mismo... Eh, serie de comandos que de hecho la mayoría en este nuevo en particular son literalmente comandos de bash como se dan cuenta de aquí hay un ls lhrt que no es más que archivo, archivo, listar los archivos eliminar archivos listar archivos crear un folder pwd que es listar el, el folder en el que yo estoy hacer un git clone, o sea, este nuevo en particular de hecho son solo comandos de la, de, de la terminal entonces la importación es como les dije, es, son dos segundos eh, al sentido contrario seguro debe haber una manera vamos a, a de hecho voy a intentarlo no, voy a minimizar esta ventana aquí del todo, disculpe este fue el import voy a cerrar esto de aquí, si me devuelvo al Jupyter que sería cualquiera, insisto, cualquiera de las versiones. Máquina virtual, Conda, MyBinder. Si yo le doy a Bloat, vamos a ver si me permite hacer eso. Eh, aquí está. claro Aquí le importa como .py, que sería verlo así. Sí, tiene que haber alguna reconversión intermedia. Que, insisto, no la conozco, pero pongo mi dinero a que seguro alguien ya se creó algo en el sentido contrario. Pero si no, en el peor de los casos es convertir esto en celdas. O, digamos, pasarla a ser celdas en un nombre. Y de hecho no, no encuentro el Jupyter Hub de la congas Sí, está. Entonces en este caso, si yo me logueo con mis credenciales, después de un par de segundos, como les digo, me va a dar exactamente lo mismo que ustedes tendrían en la máquina virtual. Pero si ustedes se van aquí a New, a la esquina derecha, eh, aquí hay varios kernels. Bueno, de hecho hay más. Uh, por ejemplo, el root que sería el mismo del C++, IR, Python, estos dos deberían ser lo mismo, aunque no estoy seguro. Vamos a curiosear aquí. Si yo hago esto, ¿me sirve? No recuerdo. No. No, no, no Ah, Python es... Sí. No me acuerdo cómo hacerlo desde acá. Pero no es muy distinto. No es muy distinto, no. De hecho no es distinto. Como les digo, lo importante siempre que uno está trabajando con Jupyter es qué, car eh, qué kernels tengo versus qué kernels necesito. Eh, lo que la mayoría de la gente está haciendo hoy en día es, eh, es trabajar sobre kernels más genéricos. Es decir, por ejemplo, Python 3 lo consigue como se dan cuenta en Jupyter pero también está eh, pa, pa, pa, pa, pa, por aquí esta ventana esto es MyBinder y MyBinder en, si, usualmente tiene solo Python los demás kernels los puede uno traer si eh, eh, si uno los define en el Docker file que era el otro video que están en el, en el eh, perdón, si uno define un Dockerfile correctamente, de tal manera de que cuando uno corra un, un repositorio particular, consiga, consiga no, también no, recree eh, otros kernels. Pero por defecto siempre viene con Python 3. Eh, en Diga. Visual Code, si usted abre el PY y se va a File en Visual Code y le da Save as en la extensión del documento va a encontrar la de Jupyter, si la tiene instalada. Y se lo guarda como un archivo Jupyter. Esa es una forma, creo. ¿En, en, ¿en qué? Disculpe, en Visual Studio. quiere decir? No, no te entendí. Sí, Visual Studio. Ok. Abre okay. PY, el editor, le da file, uh -huh. se hace y vas, y en la extensión busca Jupyter. Ah, para exportarlo, Para importarlo hay... como Jupyter. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, esa, esa, esa puede ser una manera. Aquí creo que, aquí tengo, no, este, vamos a ver aquí. Creo que no es la única. Y no, creo no. Que sí. Dependiendo del editor que una, eh, Claro. Que sí, como les digo, debe haber más de una manera de hacerlo para, para convertirlo en una otra. Ahí, ahí hay que tener cuidado. Eh, después que uno haga cosas así, insisto, cuando son no bus en, pur, en puro Python suele ser la, la transferencia de un lado a otro. No, no suele generar ningún problema. Pero si ustedes están usando herramientas más eh, específicas, hay que tener cuidado de que funcionen las dos. Pero usualmente, insisto al final hay que hacer una revisión ¿no? del, del, del código después de hacer tal conversión. Eh, voy a intentar aquí, no sé si ustedes están viendo mi desktop. Estoy viendo... Aquí lo acabo de abrir como Python. ¿Cómo era que me decías? Disculpa, ¿puedes? Visual Studio Code, se va a Files. Ajá. Se va. Ajá. En la extensión del documento, en vez de Python, ponga Jupyter. Ah. Aquí está. Forma. Eh, bueno, no le sale igual que a mí. Ahí le debe salir Jupyter. Sí, aquí está escrito con palabras, Júpiter, ¿no? no es la extensión. Y ahí está. Entonces, eh, una vez convertido en Júpiter, por ejemplo este, vamos a, vamos a ver. Vamos a ir a... Sí, aquí está bien. Voy a regresarme al inicio. Y voy entonces a hacer upload de ese archivo que acabo de convertir de Python a Jupyter. Y le digo que sí. Mira, no le gusta. Sí me lo imaginaba, porque si ustedes se dan cuenta aquí, la conversión... ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo? Pero la conversión aquí, si, si ustedes están viendo mi pantalla completa, insisto. Eh, no, tiene, no tiene forma de Jupyter. Como lo decía Julio, creo, antes, más temprano. La manera de ver un Jupyter eh, o un notebook de Jupyter en plano, un texto plano, es muy similar a la de un file en JSON. Eh, y esto no tiene esa, esas características. aún cuando dice que lo ha importado aquí como... Como... Jupyter Notebook. Pero en Jupyter Notebook usualmente, usualmente no. Él se ve así. Este, vamos a ver si este me permite hacerlo. Aquí, una manera de ver eso... Eh, sin, no, perdón, abrir un C++. No, este se va No le va a gustar. Python cualquiera de estos. View. Eh, Qué raro que MyBinder no me deja. Fastidio. Voy a regresarme aquí. MyBinder no, eh, viewer Quiero yo hacer es que veamos este señor así. Entonces un Jupyter Novo visto en texto plano es un JSON. Entonces debe ser que esta conversión que hace Visual Studio no debe funcionar nada más dentro de Visual Studio, como ustedes saben, o bueno. Como quizás saben, eh, uno, entre otras muchas cosas que puede hacer entre Visual Studio, es ejecutar estas celdas como si fuesen un Jupyter Notebook y la Uno puede ver incluso el output. O sea, esto, estos editores son bastante ricos en eso, sobre todo Visual Studio eh, tiene muchas de estas herramientas. Pero sí, definitivamente, para que Jupyter entienda un notebook, tiene que verse así. Estos son cada una de estas celdas. se dan cuenta, esto es un... JSON. Incluso aquellas que son Markdown. Tiene el tipo y el source es lo que es, entre comillas, el código. Entonces, bueno, insisto, una vez más, este, deben haber herramientas, aunque sinceramente eh, yo rara vez he visto al que haga, no que haga falta, sino que esa conversión se pueda hacer sin, sin mirarla. Y quiero decir que ustedes hagan esa conversión y les aparezca el nombo y ustedes puedan correr el nombre sin ningún problema. Usualmente hay que revisarla de todas maneras. No suele ser... Eh, a menos de que sean uno más uno y, y operaciones atómicas, es decir, que, que, que la celda no dependa, la siguiente no dependa de la anterior, puede ser, pero ya cuando son cosas más complejas hay que revisar que lo que estés eh, hecho esté bien. Cuénteme muchachos, ¿alguna otra pregunta o comentario respecto a esto? ¿Esto qué es? ¿Dónde están ustedes? Yo, yo he tenido problemas con la virtual machine, la verdad. ¿Cuáles son aquellos problemas? Por algún motivo no se me, no se me quiere instalar. Pero, ¿cómo cuáles? Es que, dígame, dígame. Eh, al, insta al, al tratar de instalar con el, con el archivo directamente, al, al correrlo en VirtualBox, eh... No sé, no me lo corre, se me cierra casi al finalizar el, el proceso de instalación. Y no he probado lo que hizo Herman, de bajarle los recursos, que eso es lo siguiente que voy a, voy a probar. Uh -huh. Pero sí, ya varias veces y lo traté de hacer y nada. Ya he virtualizado en, esa comput en la computadora, así que no es que está desactivada la opción de, en uh -huh. el navío Y al principio pensé que era porque no tenía suficiente espacio en disco, que es probable que la puesta, pero tenía como 3 GB libre. Borrer un montón de cosas, pase cosas al disco externo. Ah, claro, sí. El... La máquina virtual, disculpa que te interrumpa, la máquina virtual supone al menos 20 gigabytes de disco libre. No, eso lo tengo como 9 ahorita, creo. Voy a tener que borrar más cosas. Mm. Sí. Ok. Ese puede ser la otra cosa. Claro, que se para en algún momento porque dice no encuentro más dónde meterlo. Que no es que los usa todos, pero los aparta. Sí. Sí, igual, igual con la ramba, pero lo toma prestado en caso de que lo ocupe y todo. Sí. Bueno, ok, ya, ya la voy a, voy a ajustar. Sí, sí, eso puede ser la, la, la, la razón por la que se. La, el import, la, el importar la máquina se queda como estancado a cierto punto Ya que aquí ya hago escrito en el chat Muchachos, no me, que me escriben en el chat, déjamelo En mi casa seguí el video y practiqué un poco Docker ejecutando el contenedor de Jupyter El video es muy interesante Una vez teniendo experiencia con Docker Tendrían contenedores las herramientas que más ocupe y no es necesario tener todo ese software instalado en la máquina? Sí, exacto, no es, que, exacto, no es necesario, pero una vez más, una de las cosas que me gustaría que ustedes se llevaran de, de toda esta experiencia es no tanto el cómo hacer las cosas. O sea, si ustedes googlean crear Docker no sé qué cosa, van a conseguir millones de recomendaciones mucho mejor que cualquiera que yo les pueda dar. Una de las cosas que yo quisiera que ustedes se llevaran es cómo se hace esto en la vida real. O sea, cómo la gente a la que le pagan por hacer esto, hace esas cosas. Más que el, el mundo ideal. Pero insisto, ¿cómo hacer Dockers? Yo no, no lo... Eh, no, ¿Cómo decirlo? Les puedo mencionar una manera, pero así como ustedes consiguen a una, consiguen a un niño, consiguen a un mexicano, consiguen a otro en YouTube, haciendo exactamente lo mismo. Lo que a mí me interesa, sobre todo en estas conversaciones, es que ustedes en, se lleven el, el detalle de que eh, de que es una manera en el que se hacen las cosas, sí, tú puedes tener todo este software en local, y es algo que los muchachos que tienen 20 años, 18 años, los que yo les doy en la universidad, dicen, no, que yo lo quiero instalar porque es que es una cosa como el que resuelve ecuaciones, es que yo las quiero resolver por usted mismo, es decir, por ejercicio académico, ningún problema, dale, pero profesionalmente, muy rara vez la gente tiene estas cosas instaladas, porque su máquina es como un laboratorio en el que ustedes tienen todas estas cosas, y juego con una, termino, la destruyo, creo otra, termino. Entonces, eh, claro, eso, como ustedes acaban de dar cuenta, lamentablemente, también requiere de cierta cantidad de recursos. Entonces, si son máquinas más modestas, pues dicen, mira, Arturo, tú podrás decir lo que tú quieras, pero es que ni siquiera esta máquina no la logro instalar. Containers puede ser una solución, pero si también se vieron el, el, el, el video con cuidado, una cosa que quiero que se lleven con esto es que los containers pueden también ser muy grandes. O sea, por definición, se, ven, se le vendió a la gente como que el container es una cosa pequeñita, pero como se dan cuenta, cuando uno empieza a meter más cosas, se pueden hacer también eh, muy, muy grandes. O sea, o no muy grandes, pero casi comparables como el tamaño de, de una máquina virtual. pero que son muy, muy útiles, insisto, es una cosa que eh, eh, prácticamente cualquiera que busque trabajo, como, como lo llaman ahora DevOps, eh, es una de las cosas que se pide, que, que lo entienda. Quizás no que sea un experto, porque insisto, pero que entienda qué es lo que está sucediendo. Les iba a mostrar algo y se me olvidó. ¿Algún otro comentario? Eli, insisto, mucho... Me, me parece muy pertinente lo que escribiste. Tienes toda la razón. Se me olvidó lo que iba a mostrar. A ver. La clase, máquina virtual. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo antes de que se me olvide otra vez, voy a hacer esto acá. Perfecto, vamos a tomar esa línea ahí. Aquí lo que hace es que GitLab compila o construye el, el website. Esta torta que se va llenando aquí a, es lo que está haciendo. Esto es la parte que se llama... Con, eh, no voy. Está construyendo. La etapa de construcción. Una vez que termina, y si termina positivamente, va a la etapa de deployment, de despliegue, que es sencillamente copiarlo en el servidor. <coughs> alguna otra pregunta comentario aquí terminó aquí y ahora me lo puse Así que le tarda un poquito más en hacerlo. Muchachos, ¿hay ¿alguna otra pregunta? Cuéntenme. Yo abro aquí otra cosa. A menos que cambie el que no era. Ya me estoy volviendo loco. No, es ese, sí. Parece que tarda un poquito más. Muchachos, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Voy eh, tomar un poquito más. ¿Dónde está el chat de esto? Bueno, la consulta más que todo sería saber si tenemos alguna o tendríamos alguna asignación especial para incluirla en el GitHub o alguna otra forma de practicar, porque creo que de esa manera creo que se aprende un poco mejor, sí. se aprende un poco más y si tenemos que hacer alguna actividad práctica eh, que seguir en este caso. Toda la razón, coincido contigo. Una de las, de las cosas para que ustedes tuvieran ese folder eh, con, con ustedes mismos, por ejemplo, eh, una de las cosas que podríamos hacer una vez más para no eh, meternos en problemas con otros kernels, eh, que no quiero que se vayan por ahí, sería que ustedes, por ejemplo, si ustedes reproducen notebooks pues como los que Juan ha presentado, lo incluyan en ese folder y hagan un, eh, un pull request al repositorio. ¿Qué es lo que yo pienso eh, que, eh, que hacer cuando terminemos, digamos, el, nuestro curso, digamos así, que es que el enviarles algo que ustedes hagan un pull dentro del repositorio? Entonces, para responder a tu pregunta, mi sugerencia es que del, de los notebooks que hayan ustedes reproducido um, que están aquí, por ejemplo, o cualquier otra cosa extra de las que, sobre todo en la casa de Juana, haya haya haya presentado, ustedes lo incluyan dentro de del repositorio de Git. De no sé si me voy a entender. Entonces, cada uno de ustedes, insisto, tendría que tener un, un folder. En ese folder Pueden crear cosas y entre ellas puede ser crear otro, otro folder que se llame Notebooks, por darles un ejemplo, y ahí colocar esos, esos, esos cambios o esa, esos archivos que ustedes han estado trabajando. Ah, enterado. Muy bien vamos a subirlo entonces. Exacto. Entonces, insisto, usen eso porque esa es la... Yo no sé por qué estoy tan perdido, pero... Eh... Una vez más, aquí en Tópicos, cada uno de ustedes tiene un folder. Hagámoslo así. Que, que ustedes creen dentro del folder, en mi caso, donde estoy yo mismo. Aquí un folder que se llame Notebooks y e integren que estos que han practicado. Y así seguimos, insisto, con esta. Una de las cosas que también quiero que se lleven es que lo trabajen constantemente, que ya se les vuelva más familiar el pull, push, ah, dijo que no, dijo que sí, aquí está. Eso tiene que ser algo que, que se aprende con la práctica, pues. Entonces, súmenlo a cada uno acá, en su propio, propio folders eh, Una consulta adicional. Cuando estábamos creando los primeros folders, eh, siempre aparecía algún mensaje, digamos, eh, como para validar el trabajo de un compañero. O sea, no entendí, bueno, no entendí si eso facilitaba el hecho de que se pudiera integrar al, al archivo principal. O sea, por ejemplo, Laura hacía un cambio, una, una modificación, creaba un archivo. Entonces me aparecía, cuando yo miraba lo que ella hacía había una opción como para validar lo que ella hizo. Uh -huh. Eso no estaba muy claro si, si eso facilitaba que la revisión fuera general. O sea, que el, usted, por ejemplo, que era el, el, el que maneja todo, entonces al ver varias validaciones sobre el trabajo, la idea es eh, que eso se puede incorporar a la, al, al archivo a principal. La, a la mecánica, sí, no, te entiendo. Eh, lo de la validación, que, como tú lo mencionas, es algo que GitHub ha incluido como, eh, como A ver, respondiendo a tu pregunta no hace falta Digámoslo así Pero, pero no está de más Es una cosa que, que GitHub ha puesto Porque por ejemplo eh, ¿Para qué sirve eso en la, en la vida real? O una de las razones no, no, no la única Pero es que a veces suele pasar Lástima que creo que no, sí, no hay ninguno acá eh, Close, close, aquí pero lo que a veces sucede es que cuando llega uno de estos eh, eh, pull request, cambios, uno puede asignar reviewers. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Una vez más, suponte que hay un administrador, en este caso yo, pero que puede ser cualquiera de ustedes, porque como ustedes se darán cuenta, yo no, he hecho, no hago gran cosa, sino que leer un par de cosas y aceptar o denegar. Pero suponten que en este caso estamos haciendo algo más complejo en el que ustedes son los que saben qué están haciendo. Entonces uno puede elegir que si este pool que lo hizo, creo que este es un usuario Hernán, eh, yo le digo a María, a Pedro, a José, mira, ustedes tres que son de ese equipo, hagan un review. ¿Sí? Y si ellos tres no pasan, como tú bien dices, uno puede decir, yo, que aunque es, es el que admito código dentro del repositorio principal no soy experto en ello y es una vez más lo que suele pasar usualmente el jefe es el que menos sabe de estas cosas eh, son ustedes quienes saben y al final dice bueno hay tres reviewers a lo que yo veo que esas tres personas que sí saben de lo que está sucediendo le han dado un visto bueno un último le puede un, lo puede aceptar y de, y de aquí de hecho mmm, insisto en GitHub suele meter eh, funcionalidades cada, cada, cada cierto tiempo. A veces suele pasar, eh, no recuerdo, al menos en Atlas, en Atlas sí creo que sí hay un par de cosas así, en el que después de ciertos review, eh, eh, pasa, ¿sí me entiendo? O sea, al, al haberlo revisado al menos tres personas, no es que se le asigna a tres personas en específico, sino que nosotros, por ejemplo, hoy somos 20, somos los 20. Si ese pull request tiene al menos tres revisiones positivas, entra, ¿sí? Cualquiera de los 20 somos revisores. Obviamente no se lo... lo unio, la única cosa que suele pasar eh, siempre es que quien com hace commit no puede ser revisor de su propia cosa. Entonces, si nosotros somos 20, un día lo hice yo, necesito a Laura, a Hernán y a Luis, al menos, que lo acepten. Si en otro momento lo hace Hernán, necesita a Arturo, a Enrique, a Pedro, para que lo acepte, al menos, ¿sí? Pero uno de esos tres no puede ser el mismo que el creador del pull request. O sea, uno puede revisarse entre otros mismos, pero no a uno mismo. En este caso, eh, digamos, no, no, creo, no, haga, no hace falta, pero, pero sí, a ustedes les puede aparecer. ¿Por qué les aparece? Porque ustedes todos somos eh, miembros del equipo. Que es está Y si yo... Settings... Vamos a members, privilege. A ver si están por aquí. ¿Dónde puedo yo ver eso? Base permission, repository creation, fork, page creation. Uh, teams, no. Debería haber algún... En algún punto de esto es que Usualmente entre GitHub y GitLab Cambian sustancialmente Pero hay a veces una lista De, de todos quienes somos Voy a empezar otra vez Mmm Usualmente hay una manera de ver a todos los desarrolladores dentro del equipo y ver cuáles son las permisos de cada uno, eso es lo que estoy tratando de buscar, pero no lo, no lo veo ahora mismo. Ya sé por qué, creo. En la página principal vi que hay un cuadro. Bueno, estaban los cuadros de los iconos de cada uno. Eh, al darle clic sobre donde dice, creo que people, entonces ahí aparece, se despliega otra ventana donde aparece el rol. Esta es la organización. Sí, y la en ese organización. Cuadro, entonces claro sí dice entonces sí aparece member owner pero sí quería ver debería haber una cosa eh, por ejemplo aquí manage or role solo aparecen dos pero este es porque es la organización eh, eh, no lo que me dice está bien pero bueno por ejemplo para aquí invitados que nunca aceptaron eh, hay una manera de verlo Pero no, no, lo, no lo veo Pero por lo menos aquí Si yo le doy a Members Nótese que yo tengo a Arturo como owner Y tengo a Leoni como maintainer Meran y Thomas. Entonces pues ellos son maintainer Y hay una cierta obviamente de privilegio Entre otras cosas pues eliminar todo si quieren ¿no? Eh, pero también hay developers, reporters, and guests Algo así debería aparecer en GitHub también Yo Los vea a ustedes Y uno puede ver este tipo de... No serán exactamente lo mismo que en GitLab Pero hay al menos dos, tres sabores, digamos, niveles de, de permiso Pero no lo, no lo veo Pero esto, y disculpe que salte back and forward here Disculpe Es por repositorio Sí, aunque esto también es una organización, en GitLab, esta organización, eh, que, eh, que en GitLab no se llama organización, se llama grupos, y esos grupos pues, pueden tener varios repositorios, como en este caso todos los repositorios de la documentación de Open Data, y aquí dentro también tengo miembros, y en este caso, como ven, soy yo, soy yo solito, digamos así, como miembro de la organización. Entonces yo lo que hago es que creo organización y después dentro de la organización, a diferencia, o grupos, una vez más, GitLab se llaman grupos, GitHub se llaman organizaciones. En el caso de nosotros, yo los incluía todos como miembros de la organización. En el caso de Atlas, yo lo que hago es que creo una y después, eh, eh, insisto, dependerá del tipo de trabajo que ustedes están haciendo, pero yo, por ejemplo, aquí, así como tengo a estos a estas personas que les mostré un segundo, que son físicos, a vos, algunas veces, dentro de la organización, tengo estudiantes que vienen por nada más 15 días y a esos estudiantes los meto en otra parte. ¿sí? Entonces, está esa posibilidad de, de gestionar los, los recursos, o mejor dicho, los permisos de los, de los repositorios en función de lo que estén haciendo. Y una de las cosas que es súper importante, sobre todo, vamos a ver si es que hay permisos distintos, súper importantes en la industria, que estoy solito, es lo que uno llama, eh, eh, en, en inglés se suele decir, eh, less privilege access, less access privilege, que es el mínimo de acceso necesario. ¿sí? Una vez más, en la vida real, ustedes, si, si son los que gestionan ciertos repositorios, yo le doy a los desarrolladores, el mínimo necesario de privilegio para que eh, ejecuten su trabajo. Es, una vez más, no creo que al menos de que alguien le robe la cuenta a Leoni, Leoni va a llegar acá, y de hecho es un, un compañero que tengo años trabajando con él, pero no es una cuestión de que yo conozca a Leoni, no, es una cuestión del estándar de la industria que ustedes le den, así sea el papá de ustedes, el menor privilegio posible. Exactamente el máximo que haga falta, o el, perdón, el mínimo que haga falta Para que esa persona ejecute su trabajo Si en algún momento el trabajo avanza y alguno de ustedes me escribe Mira Arturo, me falta este permiso para esto Ah sí, y se, les, se sube y se baja Y lo mismo me pasa a mí, porque no. Usualmente yo también estoy en una, otras organizaciones Y esa persona me da el justo y necesario para yo hacer mi trabajo Y es la manera en que se, se hace De hecho ahora no se habla de, de, del privilegio mínimo, sino también de cero de trust, de cero, de cero confianza. Eh, es básicamente lo que, a lo que se está moviendo, a, que la, a lo que uno no confíe en nadie. Así como hace uno en la vida real, también eh, lo hace uno que uno no confía en nadie. Pero insisto, no sé dónde están estos, <risa> estos permisos en... En los repositorios, no lo veo. En GitHub. Que, eh, y disculpen, una última cosa. Estas personas que están, por ejemplo, acá. Este, por ejemplo, es uno de los repositorios de, de los notebooks de Atlas. no Aquí dice que hay siete contribuidores. Estos siete no son personas que nosotros colocamos al inicio, ¿no? o que yo invité. ¿Sí? Si no son personas, por ejemplo, Merán, que es la misma persona que mencioné hace rato, pero Gianluca que está acá, exacto. Le... Estas son personas que han descargado el repositorio. Por ejemplo, Alexander lo hizo hace, hace poco. Bueno, lo está usando hace tiempo, pero hace poco. ¿Por qué Alexander aparece acá? Alexander aparece acá porque él descargó los, los notebooks, está haciendo cosas en, en, en UK, donde él vive, ¿no? en Inglaterra, y en algún punto encontró un problema. Y dice, mira... Esto lo, lo, lo mejoré, etcétera. Puedo hacer un pull request. De hecho, no hace falta que lo pregunte, pero bueno, como trabajamos en la misma organización, él nos preguntó y nosotros decimos, claro, él lo hace, nosotros lo revisamos y si tiene sentido lo que él está aportando, lo aceptamos. Y si, le, si nos vamos acá, el último pull request cerrado, están close, close, close, acá. Debió haber sido él. Aquí. Y él lo llama fix y explica por qué. ¿ve? Esta persona no trabaja con nosotros, de hecho, yo no conozco a Alexander, no sé quién es, o sea, sé que trabaja en Atlas, pero más nada. Eh, explica qué fue lo que hizo, qué, qué cambio está haciendo. Hizo un par de cambios en los notebooks. Me hiciste, como ya sabemos, a la izquierda lo viejo, a la derecha lo nuevo. Esto, esto que está aquí es sencillamente la ejecución, esto es el, esto es el gráfico. Este poco de letras son, es el gráfico. Pero lo que él hizo que, que tiene esa sustancia es este cambio. Está acá. Hay, un, hay, un, hay una fórmula que él ha cambiado. Hay una raíz cuadrada aquí para el error. Y él la, uh, nos ha explicado por qué esta es la correcta. Merán, que es el que de hecho es autor de esos notebooks, lo revisó y lo aceptó y pasó. Y ahora es parte del código. Y ahora esta persona pues, nos ha ayudado a mejorar el, los notebooks que usamos para enseñar física y aparece acá. Pero es muy distinto a estos que estamos acá. Porque ustedes están, digamos, estamos todos invitados como desarrolladores, aún cuando, aún si, sí, perdón, alguno de ustedes haya aceptado la invitación, pero nunca haya hecho un commit o un pull request. Cosas distintas, tú murió. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos ahí? o sugerencia, o comentarios de lo que estamos hemos visto estas dos semanas. Bueno, yo los videos me, me, me han usado, me han quedado claros, solo tal vez, como preguntaba el otro compañero, si va a haber alguna situación. Uh, va a haber, sí, sí, claro, pero si quieres... Si... Eh, pero no es esta, si quiere una de las sugerencias que me parece fabulosa gracias por eso, es que es alguno de esos notebooks que ustedes hayan reproducido usando lo que lo que Juan les mostró lo, lo pueden incluir en el, en el repositorio sería genial que, que lo haga eh, sería en la en la misma carpeta con nuestro user. Claro, ¿no? claro. O esa es la idea, que cada uno tiene una carpeta, entonces cada uno lo usa como su espacio personal para guardar, para, para poner cosas ahí. Pregunta, entonces, nos vamos, le damos add file, block file, y lo que vamos ahí, esa sería una forma de hacer eso Esa sería ¿no? una forma, sí, exacto. Usted puede sencillamente, eh, ¿Dónde está este repo? Y la otra sería desde la terminal en Git, en tu computadora, ¿no? hacer el push Exactamente, exactamente. Que sería la que yo más quisiera que ustedes hicieran, porque si ustedes hacen AUBLOA, eh, imagínense que ustedes quieren hacerle un cambio ese nombre. Entonces va a ser un bloa nuevo. En cambio, sí. si ustedes lo llevan con, con, con, con el versionamiento, que es la manera en la que, no voy a decir se debe, pero es la que. Solo una pregunta. Manera, dime. Porque yo quise hacer, yo hice un push solo por practicarlo del video del, del otro muchacho que explicó todo lo de la terminal de I. Uh -huh. eh, bueno, yo hice el push. Yo sé que está al final, lo borré todo el documento, pero eso solo era para probar. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué se me creó otra carpeta? Otro, Porque ahí quedó el... el ya va, el, que son dos cosas distintas. Cuando tú haces push, lo, tiene, lo haces en tu fork Ajá. ¿sí? y después tú haces un pull request entonces ¿quién eres tú aquí? H. Yassi sí. Ajá. entonces tú, este, este es tu usuario ¿verdad? si yo me vengo acá lo que yo hice, si tú hiciste algún pull request al origen y como dice yo lo, yo lo, yo lo rechacé, digámoslo así o lo acepté y lo borré Tú tienes que traerte esos cambios. Si no, va a seguir aquí. ¿Sí? Ok. O sea, porque insisto, yo, yo lo que puedo controlar es lo que llega al repositorio origen. Pero obviamente yo no tengo poderes para eh, hacer algo en tu, en tu fork. Entonces, en este, entonces la mecánica es de nuevo. Yo tengo algo en la terminal, oh, perdón, en el local, en mi máquina, en mi computadora. Edito, qué sé yo. Como yo hice un clon en mi máquina de mi fork, es decir, en tu caso de este que está acá, de HAL o HHAT, eh, cuando tú desde tu máquina haces JIT PUSH, va a llegar aquí, ¿sí? Uh -huh. Acá. Y una vez que llega acá, yo creo un pull request. Open pull request, ok. Uh -huh. Sí, entonces, si, ¿qué va a pasar aquí? La interfaz de, Git, de GitHub es muy útil porque si yo hago este pull request, como te das cuenta, yo puedo hacerlo, de, me va a decir si tengo o si no tengo cambios que traerme. ¿Qué, qué quiero decir? Si tú estás pidiendo... Un pull request significa que tú tienes algo que has hecho que quieres poner en el otro. ¿Sí? Si no, no habría razón. Pero puede ser que mientras tú has, hecho, tú has hecho ese cambio, algo ha pasado allá que tú no tienes. Entonces aquí, si ese es el caso, aquí te va a aparecer y te va a decir, antes de que tú hagas un pull request, haz un merge. Es decir, tráete las cosas que tienen de allá. En este caso me dice que yo, y te lo dice aquí, able to merge, es decir, que se puede, que no hay conflictos entre lo que tú has cambiado y lo que ha cambiado o lo que existe de aquel lado. Y así yo lo puedo crear. Como digo, aquí en este caso, como yo no soy tú, no no, no lo puedo crear. Eh, bueno, aquí. Okay. Pero, pero, pero te lo va a dejar decir. Entonces, Tratando de, tratando de entender tu pregunta o de responder a tu pregunta es, insisto, cuando tú haces un push, si has hecho el clon correctamente, tú has clonado el tuyo. Y por lo tanto, así tú hagas un push, eh, sí, un push, un pull request, perdón, y en el origen lo hayan aceptado o no, o, sí, o haya cambiado, allá, no va a cambiar aquí, porque esta es tu copia de eso. No va a haber una sincronización posterior, al menos que tú explícitamente la pidas. Es lo que quiero decir. Sí, entonces... Eh, bueno, solo lo del pulpo que no dicen, pero todo lo demás sí. Entonces voy a... Exacto. A, eh, dime. El, en el master origin, tú pones el link del repositorio este para que se haga la... Porque esto te pide validarlo después. Después tú pones el comando, eh, le das el push, uh -huh. sube el un archivo que hiciste y lo que me salía a mí era el que, que es como que estaba en espera pero después yo entendí que bueno eso usted lo borró ¿verdad? era un archivo de pero por eso pero ya la persona para entender yo lo borré después de haberlo aceptado o yo no lo acepté son dos cosas distintas no lo aceptó ah no lo acepté entonces exacto se queda como como como exacto como cerrado entonces, ahí entonces yo hago el pull request verdad Tú puedes hacer para, uno nuevo, tú puedes hacer uno nuevo, exacto. Para que entre en revisión. Y uh -huh. si el, el que tiene derecho o autoridad le da merge, entonces me sí. va a salir a la carta también. Entonces lo que, va a, lo que va a pasar es cuando se si hace merge, es que sencillamente el pull request va a desaparecer, o se va a cerrar, como viste. Pero una vez más, aquí no va a pasar nada extra de lo que tú hayas hecho. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, ahora me dice, si tú estás viendo mi, mi pantalla, dice, esta branch tiene dos commits por delante del main, de allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes un par de cosas nuevas respecto a aquel que está allá. Eh, y recuerden por la conversación de hace dos semanas, a veces, cosas nuevas, entre comillas, significa sencillamente que tú has hecho un merge, que es precisamente lo que yo veo por acá. A veces es sencillamente este merge. Eso ya es una cosa distinta. De hecho, es la única. Si yo me doy cuenta aquí a un vistazo rápido, nada ha cambiado por la última semana, excepto esto que acaba de cambiar aquí. Que ha sido traerte cosas allá. ¿Viste? Las cosas que los demás chicos han puesto que tú has tenido que traerte. Ok. Bueno, vamos a, vamos a hacer la práctica. Sí. Entonces, prim la primera cosa que yo, este, insisto, si estoy entendiendo, va, estás haciéndolo bien, pero asegúrate una vez más que tú hayas clonado en tu máquina el tuyo. Perdón, y cuando hablo del tuyo significa el fork bajo tu cuenta. Porque ¿qué sucede que hay veces que la gente se le olvida y hace un clon de esto. Y tú puedes clonar este, no hay ningún problema. ¿Sí? Tú ven aquí, clone, me copio esta URL y lo clono. Pero después, si yo intento hacer un push directo, no me va a servir porque no tengo autoridad para hacer. Te va a dar a hacer algún mensaje parecido a access denied, permiso denied, permission insufficient, algo así. Pero tiene sentido, porque has clonado el que no es. Tienes que clonar tu fork. Entonces, sí, sí inténtalo, porque precisamente eso, quien sugirió lo, del, lo de hacer algo más me parece una buena idea, porque es cuestión de, de hacerse a la idea. Clono mi fork, hago un push a mi fork, y de mi fork un pull request al origen. Por aquí veo un comentario, muchachos, cuando les diga ustedes me hacen comentarios así que no me sirve de nada, disculpen que se los diga. O sea, por lo menos aquí Felipe me escribe no, ah bueno, ahora hay uno nuevo acá. Pero hace un momento veo algo como este. Qué error. O sea, es Estás descargando este archivo. ¿Cuál sería el problema acá? Después... Aquí hay otra imagen. Me dice que tiene un problema es, y nos manda la, la... Perfecto, y aquí ya Hernán de una vez le responde. Pero, otra cosa que les quiero sugerir es que si ustedes se dan cuenta, en el mensaje está escrito. Dice, porque el controlador de USB 2 es parte del estado salvado de la imagen, la máquina virtual no se puede comenzar. Para solucionar este problema, either, es decir, una de dos instale Oracle VM Virtual Boss Extension Path o desactive la versión USB 2 en los settings de la máquina virtual. Entonces, las, en este particular problema, que no suele ser común que te lo diga, pero en este, par, en este problema particular, la solución se la está dando el, el, el mismo programa. Entonces, una de dos. La más común, la más usual, la más recomendada es instalar esta, esta este Extension Path. Si no, es sencillamente des, de, deshabilitar esta opción dentro de la máquina virtual. Pero me parece que aquí Hernán ya te ha dejado dicho eh, para instalar el extension pack. Sí. Entonces es lo mismo, soporte, tanta ta, ta cosa, otras cosas. Y lo, y lo puedes descargar de acá. Entonces, en este caso, pues es mucho más sencillo, es el mismo, <coughs> es el mismo para todas las, las plataformas. Entonces, Felipe, inténtalo y nos, y nos deja saber. Ah, creo que lo cerré. Nos deja saber dice, si te funcionó. Vamos muchachos, disculpen. Tengo muchas cosas aquí, tengo que cerrar todo esto. En GitLab no, no hay que hacer nada más, ¿verdad? Solo en GitHub. En GitLab creo que no hicimos nada, ¿no? O sea, insisto, es otro servicio y hay, hay gitlab.com, pero no, no vamos a trabajar ahí. No lo, escribí, no lo escribí bien. ¿Esto para dónde me va a llevar? <risas> uh, GitLab, parecido a GitHub, ustedes pueden venir acá y crearse una cuenta, es básicamente... Otro servicio del repositorio. Pero yo creo que no, ni siquiera tengo yo aquí cuenta. Creo que llegué alguna vez a tener, pero no lo no lo uso muy a menudo. Vamos a ver si. Ah, mira, sí. Todavía, todavía existe. La diferencia, por eso es que ustedes ven muchos GitLab acá, porque estas son instalaciones. Eh, propias. Es decir, este es GitLab.com, que sería parecido a GitHub.com en ese sentido, es decir, un servicio externo que alguna compañía está dando y está regalando hasta cierto punto. Pero en este caso, estos GitLab están instalados en las instituciones. Este es el GitLab del CERN, el otro es el GitLab de la Conga, donde están la... Eh, eh, Esto, por ejemplo, entonces es otro. Pero estas son instalaciones privadas, llamémoslo así, de GitLab. En GitHub sí no se puede hacer eso. No, no existe un, una versión que uno pueda instalar de GitHub propia. En GitLab sí, porque es, es, es, es software de es acceso abierto. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, insisto, cuando, cuando puedan, hagan algunos, sigan haciendo pull requests, en este caso con los notebooks que, que creen a través de, la, de las instrucciones de Python, que de la clase de Juan. E insisto, la idea es que nos familiaricemos más y más, más con esto, que ustedes practiquen, porque no hay otra manera en que uno le pueda agarrar la, la idea de lo que está sucediendo. Y, y nada, yo les voy a dejar otro video. Eh, tengo que ver cuántas clases nos quedan, pero sí, seguro hacemos una asignación, una asignación final, que sería una vez más incluirla acá. Y así yo la, la, puedo, la puedo revisar y darles darles mi feedback al respecto. Bueno muchachos, cuéntenme alguna otra pregunta o lo dejamos así por hoy. Y si, como les digo, como siempre, dejen comentarios en el classroom, como ven, la idea es que si se ayudan entre ustedes mismos o y, oh, yo también les respondo ahí. Eh, tal vez eh, si nos comentara más acerca de su experiencia con Docker y... Cositas así que no se mencionan en el video. Pues, a ver, como les digo, Docker, una vez más, el idea es que ustedes al menos se vayan de, este, de esta experiencia que estamos haciendo como usuarios de Docker. ¿Sí? Y quiero decir, espero que hayan ustedes seguido al menos les ejercicio allí en el que se hace un pool eh, de, del Docker de Jupyter. Que insisto, lo pueden hacer en su propia máquina o lo pueden hacer. Dentro de la máquina virtual eh, Chao Julio eh, que, que tengan una noción De lo que yo les hablaba No hay que saberse las líneas De hecho no creo que nadie se sepa de memoria Pero que ustedes entiendan que un Docker Container No es otra cosa que una serie de instrucciones Y herramientas que uno pone en una caja De allí la, el asunto De la, de la, la, de la palabra container eh, y, y, insisto, es más como que ustedes sean unos usuarios que sepan de lo que están usando. Ya si, si ustedes tienen algunas preguntas específicas del cómo crear Docker Container, o algo más que, crean, que quieran ir, pues podemos conversarlo. Pero lo que me interesa primero es que lo vean desde el punto de vista del usuario, que se descarguen un par de ellos. Como les dije, quizás ustedes en su propia investigación, en su propio trabajo, quizás usen algún software en particular o alguna herramienta y que mira, ¿será que existe el container de esto? Y, y, y lo googleen y, y siguiendo la misma estructura, hacerse con él. Por ejemplo. Eh, pero insisto, a mí, para mí la, la, lo fundamental es que los que sean usuarios conscientes del container. Ya si queremos ir a, a cosas más profundas, pues serán ustedes que me pregunten a mí, yo les diré que tantos eh, que, que tanto pueda acerca de ello y si, ya como desarrollador de containers quiero decir pero como usuarios seguro seguro seguro que si siguen en este campo lo van a lo van a tener que hacer entonces es bueno que ya se lo le tengan una sepan de qué estamos hablando pues cuando alguien se lo mencione ok gracias Arturo no de nada chicos eh, y bueno insisto ya Llevamos un buen rato aquí conversando. Si no hay más nada, dejen escrito en el, en el por favor, en el, en el Classroom, cualquier cosa, y lo vamos viendo por ahí. Necesito, entre más detalles, así como hizo Felipe hoy, un screenshot, una cosa, mejor. Que nos ayuda a saber entendernos entre nosotros qué está pasando. Y nada, hablamos el otro sábado entonces, muchachos. Saludos, señor. Muy buenas tardes o noches por ahí. Bueno, pues. Sí, Chao. Gracias. Te gracias.